Tengo invitada ya acá con nosotros. Estamos hablando de medio ambiente y aprovechar que estamos llegando también a fin de año de este 2018 para hacer un poco del balance de los temas más importantes en tema medioambiental, como un eje temático que lo estamos abordando. La viceministra Cintia Silva nos acompaña en los estudios. Viceministra, es un gusto. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Mire, si tenemos que. Uh, Hablar, viceministra, de, de los temas más importantes de esta gestión, sin duda uno de ellos está relacionado, y lo hemos colocado de hecho en nuestro mismo anuario, es el tema de, de la primera sentencia que se tiene en tema de defensa de la fauna silvestre. Hablamos del Gracias. caso con de Jaguar. ¿Cuánto se ha avanzado en este tema? ¿Qué significa esto? Y, y si hay otros casos que están en esta misma línea, viceministra. Bueno, sí, por supuesto, este ha sido un caso que ha permitido visibilizar Pienso yo una labor que hace el Estado con el apoyo de la sociedad bastante grande y a veces bastante desconocida. En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, nosotros trabajamos permanentemente y de la mano de la Policía Forestal y de Medio Ambiente, por ejemplo, eh, identificando y recibiendo denuncias sobre tráfico de vida silvestre. Y la Policía junto con la Fiscalía eh, realizan en general eh, o, o, operativos junto con nuestra, nuestro equipo para identificar la presencia de o tráfico de vida silvestre o tenencia y de animales silvestres y, e, e identificar también aquellos que son traficantes y que eh, se requiere iniciar procesos judiciales. Ese ha sido el caso de eh, los numerosos eh, colmillos, más de ciento y tantos colmillos de jaguar que se encontraron en posesión de dos ciudadanos que eran extranjeros y habían adquirido eh, nacionalidad boliviana. Pero eso también a nosotros nos interesa, que permita visibilizar que el tráfico de vida silvestre es parte de redes internacionales de crimen organizado. No es eh, simplemente solo la tenencia de la mascota, que eso también es un tema que hay que, sí, que... discutir, que está uh -huh. prohibido y que es muy dañino. ¿no? Los animales silvestres tienen que vivir en su hábitat, tienen que ser libres para... Ese es eh, el mejor sentido de cuidar la naturaleza, pero muchas personas que les gusta que el monito, que el tejoncito, un avecita, y cuando ya no la pueden cuidar, o las matan o las, eh, las desechan en la calle, qué sé yo. Y eso es, es muy grave: es muy grave, hace mucho daño a la fauna silvestre, a nuestras especies, a las especies prioritarias en Bolivia. Y, y hemos pedido, estamos pidiendo, haciendo toda una campaña de, de concientización de que las, los animales silvestres no son mascotas. No, no pueden vivir en una casa encerrados, deben vivir libres, etc. Pero ese gusto que de repente podemos tener ciudadanos y ciudadanas está dando pie en el mundo a un tráfico gigantesco, ¿no? un tráfico en el que eh, pues genera entre un montón de continentes entre Latinoamérica, todo el los movimiento Estados económico Unidos, dentro de ellos, enorme. ¿no? Es el cuarto tráfico ilegal más grande del mundo tiene el mismo nivel más o menos en, en términos de volumen de dinero que el tráfico de armas o, trata, o la trata de personas, ese es el nivel del tráfico de vida silvestre usa las mismas redes, casi los mismos canales y por supuesto es parte también de eh, las redes de narcotráfico y todo, entonces tenemos que entender que estamos enfrentando un flagelo durísimo y que realmente toda acción de la sociedad, de las personas obviamente de nosotras las entidades que estamos comprometidas y que tenemos la la función y la responsabilidad es fundamental. Viceministra, eh, existe la norma, tenemos ley, eh, sin embargo, para tener el tema de la sanción se ha utilizado eh, el Código Penal, ¿no?, Así eh, para por la afectación a, a la fauna silvestre, decíamos, por un lado... Pero por otro también eh, está el tema de los lugares, porque se hacen operativos, se decomisan y en qué espacios se está eh, insertando, se los va colocando a estos animales eh, de la fauna silvestre. Ahora, ahí quiero enlazar con la siguiente consulta, yo la decía hace rato, eh, en un medio impreso hoy, en La Razón para Ser Preciso, salió un informe a propósito de los lugares que tienen licencia de sí. funcionamiento para este tipo de... Eh, de recibimiento, ¿no? De los animales. Así. Bueno, sí. Yo creo que ha tocado dos temas. Eh, quería detenerme un momentito uh -huh. en lo que dijo sobre el Código Penal. Lastimosamente, nuestro Código Penal no tiene una caracterización de lo que son los delitos ambientales. Y en la propuesta de Código Penal que se aprobó y hubo que retroceder, había dos capítulos. Uno que hablaba de lo que son eh, eh, infracciones administrativas ambientales uh -huh. y todo un capítulo sobre el lo que son delitos ambientales y eso nos habría ayudado muchísimo nosotros De hoy haber contado día, con el código la claro, sentencia hubiese sido otra la... Muchísimo mayor porque podíamos haber superado los seis años de sentencia que es lo que nuestro código hoy, hoy eh, prescribe para lo que se llama el único artículo que tenemos en el código penal actualmente es uno referido al daño al patrimonio uh -huh. del estado sí, y es que... el único que nos permite Ahí, con hecho, entrar, ¿no? exacto, uh -huh. sin embargo los delitos ambientales deben ser caracterizados y deben ser parte del código penal y con eso podríamos también tener sanciones más duras. Pero por el otro lado está la parte también importante que son los centros de custodia Que son estos espacios donde eh, asociaciones, voluntarios, personas deciden establecer los mecanismos apropiados Para albergar especies que en muchas de ellas ya no pueden volver a la naturaleza, no pueden ser reintroducidas Y por tanto requieren un espacio saludable, amoroso, donde puedan desarrollarse en las mejores condiciones posibles para estos centros de custodia, junto con los zoológicos y todo este tipo de, de, de infraestructura, existe una normativa que se desarrolló alrededor del año 2010 y que la hemos mejorado el año 2017, justamente haciendo eh, más fácil de, de acceder a lo que son las licencias de funcionamiento. Nosotros hemos establecido esta normativa porque los centros deben tener una licencia, si no, es muy fácil que alguno de estos centros en realidad esté camuflando algún tipo de tráfico de vida silvestre. Entonces los centros que son... Eh, que en realidad lo hacen de voluntad que lo, están, que lo hacen para cuidar a los animales deben tener licencia de funcionamiento, el procedimiento es bastante sencillo, pero sí se tienen ciertas exigencias, ¿no? como por ejemplo tener un, una ayuda veterinaria permanente, porque los animales necesitan un tratamiento permanente muchos son eh, recogidos eh, dañados, golpeados, heridos enfermos, entonces los centros de custodia los reciben y los tratan, los cuidan, los eh, rehabilitan, algunas veces Todavía los animales están en posibilidades de volver a, a su medio natural, pero la mayoría de las veces no. Entonces necesitamos de estos espacios para que puedan finalmente terminar una vida digna. ¿no? ¿Por qué la mayor parte no cuenta con esto? Inicialmente hemos tenido varios talleres también de trabajo con uh -huh. todos ellos. Inicialmente nos hicieron notar que existía una serie de procedimientos un poco burocráticos y por eso en el 2017 cambiamos, mejoramos el reglamento. hacia un reglamento de, que se llama de custodia responsable que busca justamente que sea más sencillo de acceder, pero que también nos permita tenerlos registrados. Hoy, justamente en esto de tiempo, estábamos haciendo un diagnóstico de los que ya tienen licencia y de los que no tienen licencia. En algunos casos ocurre que el predio donde han instalado el centro de custodia no es de las personas que lo han instalado. Entonces, estamos analizando cómo resolver ese problema porque nosotros tenemos que darle la licencia a un espacio que va a ser permanente. Si no estamos permitiendo que se alberguen animales, que cualquier día si usted no pagó el alquiler de repente de, del predio donde tiene su centro de custodia, lo desalojen y donde se van los animales. Entonces hay algunos pequeños eh, obstáculos ahí administrativos que estamos eh, superándolos, pero por otro lado nos preocupa, nos preocupa que no haya una voluntad de tener un centro legal porque eh, tarde o temprano tenemos como autoridad que proceder al cierre y al traslado de esos animales a otros centros. Nosotros preferiríamos no hacerlo y, y más bien apoyar y valorar el esfuerzo que hacen eh, algunas eh, asoci asociaciones, personas. Sin embargo, eh, estamos, vamos a establecer ciertos plazos para la regularización y luego vamos a tener que tomar medidas. ¿no? importante tomar en cuenta, yo le decía, la mayor parte no, no cuentan, ¿no? Es, no con pues, un alrededor oficial, ¿no? de la mitad cuentas, sí, ah. ¿no? Y, y hay eh, espacios, pues, muy, muy responsables. Ah, que cuidan muy bien a los animales y además uh -huh. que incluso han tenido que recibir en emergencias, cuando la policía ha hecho operativos, han tenido que recibirlos sin estar preparados y han respondido con muchísima calidad, con muchísimo profesionalismo, hay muchos voluntarios que apoyan estos emprendimientos, por eso es que también a nosotros no nos interesa tener acciones duras contra los que no tienen licencia queremos que entiendan que tener una licencia más bien les favorece, nos permite difundir su trabajo, nos permite apoyarlos para que tengan eh, voluntarios, para que tengan un montón de beneficios. ¿Sí? Aprovecho esos minutos viceministra y también quiero hablar sobre el tema de reforestación ¿Cómo eh, nos ha ido esa gestión en ello? ¿Qué se tiene previsto para ese 2019? Bueno, estamos eh, justamente, hemos avanzado muchísimo, hemos eh, trabajado además a través de la forestación con el apoyo de voluntarios jóvenes que se han ido asociando en grupos asociados a, un, a una iniciativa mayor que se llama Misión Madre Tierra. Tenemos alrededor de ya como 3.000 o 4.000 voluntarios a lo largo del país en todos los departamentos que están trabajando en la forestación en sus barrios, en sus escuelas, eh, haciendo ya campañas propias. Hemos capacitado a, a jóvenes eh, militares, tanto los que están haciendo el servicio militar como los que están iniciando la carrera militar para que sean parte del del trabajo, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Armadas nos están apoyando en todo el país, tenemos voluntarios de los Scouts, hace poquito hemos capacitado. Entonces la capacidad de la reforestación ha crecido, además la voluntad, el interés de los jóvenes ha crecido enormemente. En paralelo estamos trabajando, por supuesto, incrementando la superficie reforestada, Hemos eh, calculado que en los últimos 10 eh, años, me parece, hemos logrado 22 millones de plantines prendidos en todo el país. Aún todavía lo consideramos muy poco. El reto que nos puso el presidente ha sido de lograr eh, diez, eh, un, un, un plantín por persona. Un, cada persona uh -huh. un plantín cada año. Entonces tenemos que superar los 10 millones de plantines por año. Estamos avanzando y ahora estamos también enfrascados en la mega siembra de La Paz. Queremos que La Paz la, la campaña más grande eh, que haya tenido en su historia juntamente con el teleférico, estamos trabajando juntos y justamente hoy tuvimos una reunión de planificación de lo que van a ser las campañas entre enero y marzo. Así que ya les vamos a estar contando y les vamos a estar invitando en los barrios con las juntas de vecinos. En fin, vamos a estar por todo lado avanzando con la foresta. Deberíamos tener 10 millones, me hizo pensar en, en ese dato si nos comprometimos además, ¿no? Cada uno es nosotros. un árbol por una persona, Ajá. cada persona, no es mucho trabajo. Deberíamos lograrlo. <risa> Viceministra, ha sido como siempre un gusto poder hablar estos minutos y siempre bienvenida. Muchas gracias a ustedes y pues a todos los televidentes agradecerles escucharnos. Vamos a una nueva pausa, pero antes le damos consejos para que los pueda tomar en cuenta también por las fiestas de fin de año. Veamos.